Y Hola chicas, y hoy estamos en un nuevo video para el canal, y esta vez estamos con mis amigos Fiero. Dilo, hola. Hola, también estamos con Matías. Diola, Mati. Ay, bueno, aquí es Díola Y pues bueno, también estamos con invitado especial que es mi querido amigo Paulo. Diola, Paulo. ¡Hola, todo el mundo! Ok. Bueno, y, bueno. Y bueno youtube en este video estamos es en el juego que pues bueno ya lo sabrán solo les tengo que decir entre nosotros y ya miren estamos en nada más y nada menos que el mismísimo impostor beta de roblox se preguntaron y o sea por qué es que no subes el verdadero among us primero no tengo celular segundo si lo tuviera tal vez me lo instalaría pero pues buena chicos, YouTube, ahorita, no, ¿En aquí, serio? Aquí. Okay, chicos. Ok, ok. Hey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, chicos, digan en el chat quién creen que es. Yo voy a votar por Paulo Mateo. Bueno, no, es Paulo. Es, siempre es el invitado. Siempre es el invitado. No Yo a... también voy a votar en el skip. Sí. <risa> ver, ¿Dónde está Paulo, Cata? Vota, Piero. Piero, vota. Vota por José. Vota por José. <risa> vota por José. No. Yo ¡Sí! No, ¡No! ¡Era yo el impostor! ¡Vamos! No, ¡Vamos! No, no, no. El nuevo es el impostor. ¿Quién lo diría? Sí, yo. Yo lo diría. ¿Quién más lo Nunca dice? lo dices. Pero bueno. Si tú lo dices... Ah. Ok. Ok, chicos. Y pues bueno, les quiero decir. Ahorita estamos en el servidor de mi amigo Piero, que es este morado. Es el hombre morado. En la siguiente partida va a ser el asesino. Y ver, vamos atrapadas, te atrapé Puede Pilla, ser, puede ser puede, ser, puede ser que ya sea la asesinando así Toca FBI, toca a alguien FBI No uy Son las atrapadas Ok, chicos, esperemos jugando atrapadas Ok, mejor voy a pausar el video hasta que empiece la partida okay. No, okay. no, no, no pude atrapar a José Ok, chicos, y también lo que haremos es darle pausa de compartición de pantalla para que obviamente no vean que soy, que somos. Y si no, pues bueno. Pero entonces, ¿cómo van a ver tus fanáticos? Ok, chicos, aquí estamos viendo... No. Chicos, ustedes ¿Sí? lo vieron, pero no. Epa, eh, eh, epa, epa, epa, epa. Aquí es? yo yo a ver a ver aquí yo vi a <ríe> vi a paulo vi no no no, no. Yo, yo vi a paulo saliendo de donde mataron a, a José así si es que yo digo que es Paulo y se vino corriendo y me cerró la puerta ya yo era yo era yo era, sí era dios decía ¿por qué se me acerca tanto este guacho? ¿por qué? Sí, ¡Por qué quiero matarte. A... Que no Vamos puedo al frente ¿Qué? mío. Chicos, YouTube, por alguna ¿Qué razón alguien escribe aquí es Paulo X. Okay. ¿Dónde? ¿Quién es el curioso? Okay, chicos, esperemos de nuevo atrapadas. ¿Quién atrapa quién? Ah, yo, yo, yo atrapo. Piero, Piero atrapa. Piero atrapa. ¡Corrente de Piero. Una, uh! dos, tres, ahí los atrapo. No, no, Corran, ¡José atrapa. No, yo atrapo. ¿Ah? Lo topé a, a. Me congelé. A me congelé. No voy, no voy, lo congelé. Lo topea no también a Matías. Ayúdame, me voy a derretir. No, lo toqué. Tóqueme, por fin. Tóqueme. Dani, Dani. Okay. Gracias. Bueno, bueno, así que recuerden. Siempre, pero siempre. <ríe> siempre, pero siempre. Sí, ya vieron aquí. No, lo siento, es que. Es que qué. Ok, vamos a hacer nuestras tareas porque somos inocentes. Yes. Yo también voy a hacer tareas y cierro la puerta. A de tiro, porque dice que cierra la puerta. Ya, pues para que nadie entre. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Sí, oh. Chicos YouTube, vieron Paulo estaba, ma mató a Piero Yo entré Y vi ahí en la ventilación Que, no, Piero, no, no. que Piero estaba Yo no pensé impacto. que estabas tú No, estaba yo, pero ya entrando Estaba yo entrando sí. Toma, me salvé no, ¿por ¿Qué quieres? No salvé. Sí. Me salvé ¿Qué? Me salvé Chicos YouTube, hasta él mismo Se ha declarado impostor Órale, corre, corre, que no me maté, que no me mate a mí, que no me maté, que, no que no me mate, no, no, voy, no, voy, no voy. Voy a por José, voy a por José. Dale, José a... es una víctima No, no, no, a no, no, no, voy, no, voy, no, voy, no, voy, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, portaron Eso es trampa y shippearon. ¿Por qué shippearon? ¿Quién shippio? ¿Cómo que quién shipió? O sea, eh, es que alguien alguien no votó y solo hizo ship. Yo shipié porque ya sabían que era yo. Ya, sabía, ya sabíamos, o sea, ya en verdad perdiste. Bueno, ¿quién tío? atrapa? Yo atrapo ok. Ey, eh, eh, ¿quién se salió? Ya Pablo atrapa, Pablo atrapa. atrapé a Piero, atrapé a Piero, piero no, atrapa. No me has no la atrapa Mati. Uy, uy, uy. Oh, okay. Bueno, bueno, así que recuerden. Yo are... De... Impostor. What? La no mentira. <risa> hmm. Yo desconfío no me del Mati por... que dijo impostor. Yo, yo desconfío del Mati. Pero más el piero desconfío. Sí, yo. No soy yo. No sí, okay. sé yo. Yo sí. sigo desconfiando de ti. Tú lo dices, ya, yeah, si sí, tú lo dices. No soy yo porque me salió You, you are the innocent Tú are inocente ¿Cómo, cómo, tú sal, cómo saldría Tú are inocente You are the innocent No, eso no te sale No, no, uy o algo, no, o sea, Creo que es, Paula, no, o sea, creo no, que es no, Paulo Creo que es Paulo Es, Paulo. No es Paulo porque está que me sigue No, no me... ¡Va tu casa! No sabía que era un no, tío, mí dos veces! Me había ¿Qué? matado a mí ¡Ah, no! Lleva tres veces ¡Nadie reportó! Sí, llevo tres veces haciendo ¿Y quién es este? ¡Ah, chicos! Chicos, YouTube se si me olicé ¡Que se una! ¡Que se una la reunión! ¡Que se una la reunión! Chicos Toma ¡Ah, no! Así no se escribe grabando ¡Ya me estoy padeciendo a Paulo! ¡Qué pedo! ¿Eh? ¿Por qué qué? por qué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 Vi quién era? A ver, a ver, a, ver. ¿Y a ver Y dejen de escribir Es Paulo Ah, pero ¿Por qué ponen? Pero ¿Quién? A ver, a ver Estaba la Lisset Y estaba Paulo Paulo es? vino para acá No, la Lisette estaba feca Porque estaba Así A ver, es... yo estaba uniéndome es es al Suneste. Eh. Eh, sí, Paula, pero, Paula, pero, pero puede ser que, que nos, Puede ser que nos Paula. estuvo despistando Y nos mató es Y Paula. mató pero mató a José de... antes de que se una al Zoom. No no. no? Si eh, yo cuando no, no, en entraré el... al Zoom, no, yo no, vi quién no, me no, mató. No no no no no no. No, no, no, no, no, no, no. solicites si el control. José, eh, Kiga es? Es el Pablo. Me el yo confío del Piero. Guapa, siempre me, siempre el, el Piero me dice que soy yo. Yo desconfío no del Piero amor. Pablo más. es Pablo. es Pablo. No, es Pablo. no. Ay, no. Ya perdimos. Te mata uno. No, yo no voy a perder. perder. Yo voy a pero yo perder no soy, te lo amigo. prometo, yo no soy. Quedamos tres en la partida, pero yo no soy, me sí, sí, lo sí, prometo. Sí, sí. Claro, claro, claro, no. Lo no es... prometo. No, o sea, Paula, estoy aquí atrás te prometo Pero Me voy a otro juego. Estoy siguiendo. Que te estoy siguiendo. Mira cómo me sigue Paulo. Dale, pero dale, papón. Dale, el botón No me deja. Dale. Tienes que parar un tiempo. No, no, no, no. No. Le el tra... Estoy atravesando todas las paredes. Dice. Sí vamos, vamos. No, ¿Qué? No, okay. Es Paulo, es Paulo, es Paulo. Ya. Okay. No, no, es Paulo. No, no, o sea, yo creo que. Es... Es el, es el Piero, porque siempre dice que soy yo. No, no, no. Cuando yo me Piero estaba. No, no, no, no. O sea, yo creo que es el Piero. No, Piero estaba no, no, no. bien lejos de mí. Y tú. Sí y era. era. Losa, sí. Niña. Yo voy cuatro veces seguidas que me toca. Cuatro, y a mí no me toca. <ríe>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 Chicos, ¿por qué se están saliendo del juego? O sea, what? Porque me aburrí, yo estoy en arsenal. Ok, chicos, esto queda entre... Mm -hmm. No, voy ya soy más de 30 veces el, el inocente. Ay, casi, no casi digo la verdad. Hmm. Ver. De... Okay. Aunque yo ya me fui del juego. Yo no soy. Yo no, no puedo, ser. Ser. Yo no puedo Ay, se me está quedando todito solo porque mi primo me llamó. Estaba no, llamando uy. por ti. Ay, ay no, se me están haciendo todito. Un ratito ya vuelvo. Pues me quedo fecado un ratito para ver. Ay, que no, no Le di, le di, le di, le di, le di. ¡Dejen! Ok, solo voy a poner por la suerte de más de 30 veces me culpan a mí. A ver, Piero. Vos. Esta vez yo no soy. ¿Qué les pasa? Yo no soy. Era Piero. Oh, no. yes. uh -huh. ¡Se los dije. Uh -huh. sí, ¡Se los dije y no me hicieron caso! abriste tu gran... Ab... abriste tu gran hocico. Ok, chicos, yo estoy hasta aquí. Creo que ya el video del día de hoy, pues, por bueno yo no quiero grabar ya <ríe> ok y pues bueno no, o sea, video del día de adivino hoy. A, ver, a ver dónde estás a ver. No sé. yo adivino que tú quieres quieres nuevos videos verdad ok chicos no, O sea, eso, o sea o que quieres hacer los vídeos rápidos del día de hoy y pues bueno sin nada más que decir suscríbase a mi canal y al de pablo que se llama paulo cras mateo y ¡Márrate! terminamos el video con un asesinato